Estamos en el hogar Padre Semería, ver, Semería. En la ventana vamos a hacer un pan todo entretenido. Puta, extraordinario, gracias. Bacán, Paliaron, pero. No, puta, Como bien, leones. ¿verdad? Quiero contar qué estamos haciendo acá. Se llama un pump track o un circuito de bicicleta. Sirve para entretenerse y pasarlo bien. Gracias a mucha gente que nos apoyó. Principalmente al equipo de Mountain Bike Enduro Chile y todo su equipo. Bueno. Agradecer a los papás del colegio, también a tres Terrafirma, Moly que está también aquí para pa apoyarlo porque queremos que ustedes se metan en la bicicleta Trail, Trail Builders, Trail Carloto. Builders, Carlotto Quiero que se queden con algo de lo que pasó aquí Muchos de nosotros no nos conocíamos, de los que quisimos apoyar no nos conocíamos entre nosotros Nos tomamos recién por primera hoy, día en la mañana El trabajo en equipo puede hacer algo así impresionante en un día Imagínense qué más podríamos hacer si seguimos trabajando juntos día a día. <tos> Carloto, compadre, todo filete, man. Un buen día, un, buen día, tiempo. compadre. Muchas gracias por todo, capitán. Oh, no, un gusto conocerte igual. Todo muy bueno, bueno. Es compatibilizamos. Darle más tiempo, más día y podemos hacerlo. Dejarlo fino. Una obra de arte. Una de arte. Los tenéis que llevar planos, Tenéis que llevarlos así. No, te, no tenéis que pedalear, ah, tenéis que pedalear ya. solamente en las partes planas, ¿cachai? Ah. Así fuerzas las bajaditas, le hacéis presión, como ah, saltar ya. arriba de la bici, ¿cachai? Ya, no, no. ya le Entonces, como más para subir cerro? <risas> ¡Eso! <La> <risas> Andrés, que esté muy bien. Oye, una, vez, una vez más. No, Gracias ya, por sí, todo. Mira, te doy un par de consejos para que después se los enseñe a los chiquillos. ¿Ya? Acá, tú con los pies, metís peso, te hacés liganito, metís peso entonces la bici agarrando vuelo sola y lo otro es que para las curvas te metan lo más arriba posible para que ocupes la curva completa si te metís por acá al medio vaya a chocar acá y vaya a perder todo el vuelo te fijáis? chao chiquillos ¡Chao! ¡Chao! <risa> feliz navidad ¡Chao, chao! que nos pasen súper compadre que estoy muy bien un gusto darte conocido oh ese auto iba a pasar por acá me tiré pésimo sí. Uy! Pensé que tenían roja, Juan! Sí, Sorry! No, no, no. <risa> el bueno, enojado! El bueno. Venimos saliendo con el Alex del, del nuevo track del hogar padre Severía, acá en La Pintana. Estuvo intenso, eh, mucha gente nos apoyó. David, que me contactó hace un tiempo, movió masas y marcas para apoyar a los chiquillos con casco y bicicleta eh, estuvo Carloto con los chiquillos de Trail Building apoyándonos en esta tremenda misión de hacer este PAMTRACK el 23 de diciembre para que mañana 24 en navidad los chiquillos tengan un PAMTRACK en su patio bicicletas para andarlo y cascos para protegerse el mate así que Alex si te gustó el video dale un like si ese buen me deja pasar si conoces gente que realmente un PAMTRACK les podría cambiar la vida y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos, Nos vemos, en el cerro. cerro.